¿Qué? Alguien tenía que vengarse Pero había un problema Quizás él no era la persona indicada Bienvenidos a la parte número 6 de Max Payne las bombas habían destruido todas las escaleras que llevaban a la oficina de Lupino La ruta alternativa llevaba allí por los tejados La ruta alternativa llevaba allí por los tejados adyacentes ¿Por dónde mierda me dijiste? Adyacente que que hay que pegar unos tiros Sí señor, es el fin del mundo tal y como lo conocemos Y no me siento bien, no siento nada, nada de nada me estoy congelando el culo! <risa> Yo ya sé de acá, madre mía. Me lo he Me está congelando el culo. Para ir al tejado tenía que llegar al ascensor a través de la puerta cerrada de arriba. Entrega de pizza. Oh, ¡Nunca te he visto antes! <risa> ¡Piérdete, bromista! Por ahí no era, ¿no? Por otro lado, a ver acá, otra puerta... Nunca se sabe. Vamos a de vuelta. Ah no, pero pará, estaba bien, tenía que entrar aquí. Pero tú, pensé que de allí había salido, ¿no? Max, el ciego P Pá, ah, perdón, me asusté, pensé que eran. eran de ellos Yeah! yeah. Hijos de la remita, Vamos bien, vamos a seguir subiendo Están oh. tan colocados que ni... Eh... Vamos con esto un rato, ¿125? Bueno, lo voy a ojeriar. No abre ese cajón. Y acá. ¿Será en esta puerta? No, no dispares, yo no. ¿Conoces la lavandería? Yo, no. Entonces no me pares. ¿Qué? No. ¿De la lavandería? Sí, los conozco, sí. Introdúceme allí. Vale, vale. Vale, pelado, dale pelado. Vamos. Vamos, pelado. Dale, loco, no querés un tiro en la pierna, va a caminar más rápido. de acuerdo, entra. Es una trampa, es ahí. Ah, sí, y se me puso en mi contra, hijo de puta, pero igual, terminó muerto, terminó muerto como todo. Sí, pero él me tenía que abrir, o sea, como él era conocido de acá. Yo vine acá y reboté porque me dijo: No te. ¡Puta vida! Casi me mata. Ustedes no están lavando ropa, ustedes están lavando cadáveres Opa, analgesic Ay Dios, un y una puerta cerrada Tremenda música de ascensor, de ¿Qué diablo? Acá donde tocamos. La ciudad de Nueva York está en crisis esta noche, con informes de la guerra de bandas relacionada con Valkyrie en las calles del Bronx. Aparentemente Max Payne, buscado para interrogarle con respecto al asesinato de un agente especial de la DEA sucedido esta misma noche, está librando una guerra de un solo hombre contra sus antiguos compañeros de fechorías. Entre la lista de bajas hasta ahora figuran los famosos miembros de la mafia Joey y Virgilio Finito, así como Rico Muerte, también fugitivo de la ley y sospechoso de varios asesinatos en la zona de Chicago. El departamento de policía de Nueva York está en alerta máxima. Un app por toda la ciudad ha sido puesto sobre Max Payne. El subjefe Jim Bragura ha prometido dar los pasos necesarios para llevarle ante la justicia. ¿Cuáles puedan ser esos pasos todavía es algo que está por verse? Para el noticiario de la CNN de Nueva York, les habla Kira Silver. Bueno, vamos a continuar. No sé, ¿dónde mierda tengo que ir? ¿Por la ventana? Sí. Yeah. era por la ventana Bueno, vamos a ver, acá. Vamos, Max Max okay. la ventana ah. La tele se me estaba haciendo pira. Opa, munición de la metra va a salir dramáticamente Siempre hay que disparar a la ventana Una no, de se va a abrir Va a salir por Cómo nos ha caído este edificio ¿What? Mucho vergas, no? Opa, ahora sí lleno de balas de esto, vamos a usar esto. Si ¿Eh? no es por ahí, tampoco por allá No se escuchó unos tiros Ah mirá cayó el muro loco no ya decía yo que si venía uno era muy fácil dónde saltó aquí aquí ve Por qué demonios jugáis estando ahí oh, en ¿Qué? Nos ¿Qué estáis haciendo? ¡No estáis haciendo nada! ¿Qué hacen? ¡Esto es la guerra! ¡La jodida guerra! Billy Goñiti, el hombre por el que he matado para poder verle. ¡Ven! ¡Maldito federal! Desde el primer día sabía que había algo raro contigo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Eres un maldito poli! ¡No te respalda a nadie! ¡No puedes venir aquí diciendo lo que quieras como si tuviera algún sentido! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Me ha disparado! Estás muerto, Pain. ¿A qué demonios estáis esperando, simios? ¡Matadle! ¡Matadle! Encantados, jefe. Goñiti se largó. Yo hice como Chou Yun-Fat. Había una carta arrugada en la mesa de Goñiti. La carta estaba dirigida a Don Punchinello, pero Vinny nunca tuvo el valor de terminarla. Jack se ha vuelto loco. La otra noche disparó a Dino porque quería ver cómo quedaban sus sesos esparcidos en la pared. Es un espeluznante perro loco. Nos estamos quedando rápidamente sin hombres y sin negocio. Goñiti había estado viviendo con un miedo mortal hacia su jefe. Jack Lupino era un psicópata. Bueno, vamos a seguir buscando a este hijo de la remil puta. A ver, tengo las armas de gordo... Vini Goñiti estaba huyendo asustado Podía correr, pero con una bala en su estómago Como una botella de tabasco rota Se estaba quedando sin tiempo Él sabía dónde estaba su jefe Y yo quería saldar las cuentas con Jack Lupino Goñiti se estaba moviendo rápido Yo no sabía nada sobre los ángeles Pero es el miedo lo que da alas a los hombres Marra Red Bull Marra Red Bull que te daba, alas, loco Por acá Por acá Estoy yendo bien... Bueno... Sí. Me parecía así, me quería baitear el hijo de <ríe> Goñiti hizo autostop, para alcanzarle tendría que seguir su pista. Su pista que saltamos...